Y amables televidentes, mira Yerjan, sabes que en el día de ayer eh, inicié un comentario acerca del planeamiento urbano y de la gestión municipal sobre el planeamiento urbano. Y yo quiero continuarlo porque mucha gente en la calle me comentó la importancia del tema y sobre todo porque tiene que ver Ajá. paralelamente con aspectos de reglas y orden. Que aunque tenemos definitivamente un ayuntamiento que debe propiciar el desarrollo integral de sus competencias, pero sobre todo del ciudadano, ser propiciador de esto, debe también hacerlo en orden y apegado a la Constitución y a las normas y he hecho críticas responsablemente a ingenieros civiles que desarrollan construcciones en la ciudad y no pierden un detalle en complacer muchas veces a los propietarios y constructores o inversionistas. Ayer te, un se escucha, ayer te escribió un ingeniero, aquí el WhatsApp, ya tú te habías ido, diciéndote que ellos no aprueban nada, ni que ellos hacen nada, sino que ellos someten los planos y los proyectos al ayuntamiento, y el ayuntamiento y obras públicas son los que aprueban, que ellos no hacen nada que no sea aprobado por una institución. Cuando se aprueba. Porque tú le tiraste ayer a los ingenieros, sí. dice, los ingenieros hacen las cosas como... Claro, claro y se, se lo yo, voy a... Y le escribió voy, el ingeniero el sí. Darío Guzmán y te dijo, no, pues mira, Darío, nosotros proponemos y el ayuntamiento apuera. Mira Darío, si tú eres responsable de lo que estás diciendo... Darío. Y sabes cuáles son las normas y reglas, Ay, hasta de ver que tenga una cera de un metro treinta, no treinta centímetros como hablan algunos, de que solamente cabe una persona caminando, no se pueden cruzar en la vía, la acera no es parte del solar, la acera no es parte del solar, y por eso vemos, Darío, construcciones, remodelaciones, donde la línea descrita por la acera se ven casas que una sale más que otra y esconden a otras, y cada quien en su ámbito hace lo que le da su santa gana, y tú tienes razón, los ingenieros no aprueban, pero proponen y debieran de proponer que las aceras que tiene conten contenida en su proyecto sean la correcta. Pero precisamente decía también que la falta de supervisión del ayuntamiento, luego que se dan los permisos, los ingenieros hacen lo que le vienen gana. Le autorizan una cosa y como no tienen supervisión, nos damos cuenta cuando vemos la columna ya vaciada casi en el contén. Si, es si eso es correcto, seguiremos teniendo la dificultad de un planeamiento urbano en la ciudad donde no se describa una ciudad donde el peatón pueda transitar. Yo le pregunto. En esas cuadras, en ese trayecto de una esquina a otra, como le llamamos, que en una de esas esquinas viva un impedido físico y quiera visitar en la otra esquina un amigo de infancia o un amigo común. Por esa barbaridad que hacen los ingenieros, que no le dicen a los propietarios, mira, ahí no se puede hacer eso, porque ahí es que empieza la honestidad y la deontología de la ingeniería. Hay que tener deontología, hay que tener praxis. Si usted entiende que esto está incorrecto, usted practique la, lo correcto. Y es que está bueno ya. Y esto es un llamado al propio Siquio NG de la Rosa, quien tiene la facultad y el poder para decirle al planeamiento urbano que revise bien los proyectos de construcción y aquellos que tienen que ir a la sala capitular porque hay que definir el uso de suelo y la construcción que el planeamiento se convierta verdaderamente en el vigilante y en el planificador y llamar al ingeniero venga acá esto que usted me está presentando aquí no cumple usted deberá de rediseñar y reducir el espacio de marquesina, o reduzca su espacio interior de la casa para que tenga su marquesina, porque la marquesina la están haciendo en los contenes lo que tiene de solar, pero aprovechando todo para adentro, y la ciudad no es propietaria del, del espacio público municipal, y yo le pregunto, los impedidos físicos, señores, que debieran de tener una vida normal en una silla de ruedas, no pueden ir de una esquina a otra porque hay un constructor que ya construyó un desnivel con una rampa que la gente se tiene que tirar al, a la calle. Y cuando yo veo eso, eso es inmisericordia y sé que es una irresponsabilidad del ayuntamiento y de todas las administraciones. ¿eh? Y era mi problema cuando fui regidor y lo saben los ingenieros, que lo estoy diciendo porque conozco el, la problemática que estamos luchando entre desarrollar y en la economía de la construcción y la disciplina de quien construye, de quien solicita el permiso y también de quien lo da. Porque el que lo da tiene que tener, y en este caso me refiero al, al ayuntamiento, al área de planeamiento y de obras, que después que se dé el permiso, lo primordial es que se cumpla lo que ustedes aprobaron y no que se haga lo que él quiere el propietario del terreno y el que está invirtiendo los cuartos y el ingeniero, porque no hay honestidad en el ejercicio, se aprovechan de hasta de la acera, se aprovechan de la pared comunera de un vecino, le construyen arriba, cuando se dice que en la ley, en el Código Civil Dominicano, que 30, 30 centímetros hacia ambos lados tiene que, re, tiene que retirarse, tiene que retirarse las construcciones en ambos extremos. Que la pared, la pared medianera está arreglada, está dirigida con un concepto de separación y, de, y, de, y, de, de, y de, de, de delimitación. Por eso se llama deslinde cuando se hace el proceso de individualizar el terreno. Porque lo que se deslinda no es lo que usted tiene invertido, es el terreno. Y se define. Ahora, usted como propietario del terreno tiene la obligación en su derecho de propiedad de respetar el, la línea divisoria o la pared medianera. No es que usted se aproveche sin dejar un callejón o sin dejar ningún espacio y construya en la pared que le corresponde neutralidad a ambos extremos por eso han matado gente por eso se han matado gente recuerden el caso de una pared medianera de la urbanización Jaya dos personas prestantes uno y otro solamente porque se se molestaron debiendo llevar en orden de que la pared medianera no le pertenece a ninguno sino a los dos y que deben de tener una separación de 30 centímetros desde el cimiento de esa pared hacia el área de construcción. No que usted construya ra con ra y encima. Si el ayuntamiento no pone costo a esto, seguiremos siendo una rabalización de ciudad. ¿Qué aspiro con esto? Voy a hacer el reconocimiento. Y todo el que me está escuchando en este momento conoce la intersección de la calle 27 de febrero con esquina Salomé Ureña, que de antaño había una casa de madera al lado de la emisora radio, eh, Ibis Radio, y lo primero que pensé y le dije a, al propietario, devuélvale la acera a la ciudad, que antes no se le computó. Ustedes recuerdan que pasar por esa calle era uno a Chepa y casi tirado a la calle, ¿verdad? En la esquina que hoy es de Argeni Beauty Supply, parte del parqueo. Miren esto. Hay que ver cómo se recuperó y lo distinto que se ve ya esta esquina con una acera de un metro como corresponde. Es decir, que el Argeni Beauty Supply está construyendo responsablemente y ha devuelto la acera que se le había quitado esa casa... Sí antaño. Lo mismo pasó en la Salomé, en la en la calle arriba con 27. Yo era regidor cuando eso. Pero ahí en la arriba hay una casa que está encima de la calle. Todas esas casas. ¿No es ¿Pu un pueblo Claro que sí, que tiene todo el. Cuando haya un un ¿Oyeron? ayuntamiento responsable puede someterlo. Dios mío. ¿tienes? Y puede ser incluyendo que Danel, que es el que está ahora en planeamiento urbano y todo esto le va a él, lo estoy haciendo responsablemente a Danel, me dijo que en esta administración se están ocupando y preocupando por la revisión y que se están cumpliendo los parámetros de construcción. La supervisión posterior al permiso, cuando se está en pleno desarrollo de la obra, tienen que mandar cuando se estén fijando los puntos para las columnas y ver el, la distancia y la acera y la acera ese es un punto que voy a continuar dándole seguimiento a la ciudad para que sea viable no es posible que tengamos una ciudad con tantos obstáculos y donde quiera usted puede preguntarse ¿podrá un impedido? Caminar libremente en una silla de ruedas de un punto a otro en una misma acera, no porque le hemos quitado a la ciudad la oportunidad de ser caminable, señores. Reflexionemos, ingeniero, no es una crítica destructiva, una crítica constructiva en el ejercicio de sus funciones. La deontología de la ingeniería debe versar sobre el comportamiento y el uso de su conocimiento, protegiendo la propiedad privada, pero sobre todo cumpliendo con la constitución y las normas. Si usted se aprovecha con que le dieron el permiso y cuando usted tiene el desarrollo, hace lo que le venga en gana, usted no está cumpliendo. Gracias, Francis.